¿Cómo estás? Pues Carlos, ¿qué te cuento? Mira, ayer me ayer me fui a poner la segunda dosis, ¿no? Por ahí creo que sí lo vieron, lo compartí en mis redes y me puse bien malo, entonces estaba yo ahí convaleciendo en, en, en cama y <ríe> empezó el temblor <ríe> y así todo como pude me salí, eh, estaba lloviendo, no, fue, no fue una bomba. pesadilla, yo pensé que iba a morir. Dice, ese juego va a ser una mega paliza. Debería, amigo, debería ser una megapaliza este partido porque los leones no traen nada. Pero ahorita hablamos de eso. Eh, pues ya, miren, si quieren ya, vamos a darle, vamos a empezar el juego, a ver cómo va llegando poco a poco la banda. Primer juego de temporada, vamos a visitar a los leones de Detroit y ahí vamos platicando de todo eso. Y cuéntenme ustedes cómo les, cómo, les fue de este, <risa> cómo les fue de temblor. Cuéntenme, platiquenme. Carlos Esquivel 343. Dice. Pablito, el lunes a qué hora es la dinámica el viernes? El viernes Gerardo es a las 8. Guión bajo y 107 guión bajo. Dice. Hola. Hola, David Gerardo. 49. ¿Cómo estás? Dice. No mi gab de temblor, no hables XD. Sí, no hablamos de temblores. Dice. No digas. No digas. <ríe> Raúl, saludos. Saludos a todos, David. ¿Cómo están? No Raúl, estuvo gancho el temblor. Dice. Acá en Michoacán sí lo sentí fuerte, pero no tan fuerte como nuestra defensiva. Eso, Gabo. Eso, así. Estuvo, estuvo bueno, este... Carlos, el viernes a las 8 de la noche en YouTube. Voy a hacer dos transmisiones en vivo. Una para todos los suscriptores, ¿no? Va a ser la, la rifa de los... Bueno, el sorteo para los tres eh, ganadores, sí. Posteriormente haré otro en vivo solamente para miembros del canal. Donde haré también el sorteo para el ganador del kit. A las 8 el viernes. Pónganse ahí buzos todos. Va. Está Jared Goff. gerardo bajo Dice. El reto de esta transmisión es que le ganes a un equipo por más de 20 puntos. Vamos a ganarle a los lunes por más de 20. Dice. Estás en el franchise. Exacto Raúl, estoy en el franchise, vamos a jugar semana tras semana ya en el franchise, a ver cómo nos va nosotros, esperemos que los 49 de, de verdad lo hagan mejor que nosotros, pero yo me voy a tratar de ir invicto a ver si lo consigo, pero sí, hay que ganar, hay que ganar, hay que aplastar a los leones, es el debut ya, Carlos ya Esquivel, se me en las habas por verlos, dice... Halen va a Reserve. Ya ni me digas, Carlos, que yo ya, ya, de, de, de, de quererlo, de defenderlo y de, y de casi, casi este. arrancarme la cabeza por él, ya, ya me harté de Jalen Hurt. Ya es una cosa que de veras. ni al caso con el señor Hurt. No puede ser que ha jugado dos malditos juegos de. ¡Ah! Dos malditos juegos de pretemporada. Estaba viendo que hasta AJ Jenkins, ¿no? Aquel mega fracaso de primera ronda. Jugó mejor que... Tiene mejores estadísticas que Jalen Hurt en su tercer año. O sea, yo no sé el aferramiento de Shanahan. Si sí ya sabían que estaba tocado. Pero pues ni modo se va al Injury Reserve y van a meter a Travis Benjamin. Pero se pudieron haber quedado con Simba Webster que creo que lo estaba haciendo bien. En fin, ya. para qué ¿Para qué hago corajes la neta? Que no más que equipazo que equipazos rant, traemos, rant. señores. Dice, Trent Sherfield está mejor de WR3. Mándele, castigo, mande. Trent Sherfield está así. Yo, yo, yo esperaría que Trent Sherfield entre de... Entre de... Lo voy a declinar porque lo agarré atrás. Que entre de, de, de número 3, no de... No de cuatro, digo yo creo que Shanahan va a empezar con Sanu quiero pensar que va a ir Carlos con... Carlos Esquivel pero 343. Scherfield, creo que Sherfield nos llenó la... la Porque Luis y Warner no tienen el X factor. David no 49. Deberían de... Dice. Oye amigo, me temo que todavía no lo puedo llamar Goat. Luis Luis. Dice. <risa> Hola. Luis Luis. Hola Luis Luis. Saludos. Saludos. Hola Luis Luis. David, no, tú ya me tienes que llamar Goat, amigo. Ya, ya habíamos quedado. Ch habíamos quedado. Esa fue la apuesta. Eh, gané el reto. Y tengo que ser el Goat para ti. Ya ¿no? no hay otra manera de que me llames. Si con esta Ford eran malos, no me imagino. Con Gaff. creo que podemos ver el 0 a 17. Podrían ser. No fueron los primeros 0 16. Y podrían ser el primer 0 17 los leones. Y vamos a encargarnos de ponerles la primera estaca en su récord este año. Raul Ramírez. Dice. No lo tienen porque tienes que desbloquearlo en los Kill Points CDF Coordinator. Ah, no, no, no, no, no sabía eso, amigo. Lo voy a, lo voy a checar. Ahorita me, me indicas cómo le hago y lo hago. Antonio So Dice. Hola. Por fin va a empezar la temporada. Así es, ya va a empezar, amigo, por fin. ¡Ah, man! Están avanzando los leones. Yo espero que esto no pase el domingo. Gerardo-2980 y 107-bajo. Dice. Si yo igual perdí con el gol, tienes que reconocerlo, David, 49. Así es, así es. Palabra de... ¿Somos hombres o qué somos? Hay que cumplir con, con la palabra. ¡Ah, qué... 230 y 2:88 Dices, ah, qué... Un gusto verte, Pablo. Te quiero compartir algo. David49. Roberto, 9. saludos, claro Dice, que sí, compadre, lo quieras, amigo. Arroba Gerardo-298107-La -bajo -bajo apuesta fue por el God del Madden. Sí, soy pues God, God del Madden, Madden. No, no, no God de Dice, todo. Que mejor que empezar la temporada con una paliza a las vaqueritas. David49. Los, los boxes. Pero vámela la rifo. Venga, 49 a... y Ares. Herman 49 Germán, ¿cómo estás? Dice. ¿Cuál crees que sea el marcador de cuadragésimo noveno S contra Leones? Yo voy por un... Así, así... No viéndome manchado, voy por un 30-10, favor San Francisco. Creo que así va a quedar, pero mira, ahorita ya empezamos mal. Y con pura corrida, ¿eh? Richie James no debería estar, pero ahí está. Eso, Ahorita nos emparejamos, ustedes tranquilos, que no cunda el pánico. Dice Me compré dos jerseys, obviamente, de los 49S uno de Tralance y otro de Fred Warner está de 10. Me di el gustito antes de iniciar la temporada. Bien, tu Roberto, la verdad es que estos jerseys están de lujo. A mí también ya me llegó el que el que ordené, no les voy a decir de quién es. Mañana en Canal 49 este, eh, saldrá Mi nuevo Jersey. Pero están chulísimos, a mí me encantaron. Y con el parchecito del 75 aniversario, ni te cuento, hermano. Gerardo-2980 y 107-dice. Es el Goat del Madden, hay que aceptarlo, ya lo ha demostrado muchas veces. Pues... Roberto 230 y eh, no, no Dice. El de Tralance es rojo normal y el de Fred Warner es el blanco del color rus. Hijo Gabón Mac. Dice. Que bien Roberto, la verdad, muy bonito el uniforme, yo me compré el de Kittel. Hernan ah, 49 y Ares. Dice. Creo que Hallen Hertz se resintió. Roberto ¿Sí? 230 y 288. <risa> Dice. Y los dos tienen el parche del 75 aniversario. Eh, están en Dice. ¿Crees que Trale en juego en la temporada? Carlos Esquivel 343 Dice ¿Crees que a Lance le den unos snaps? ¡Touchdown! ¡Qué jugada! Dice <risa> Yo tengo el de Evo de la temporada pasada Ojalá le den Robert algunos 2, snaps 2, a Lance 2, 88. Ojalá 88. sí le den algunos snaps Dice Gracias Gabo Mac yo igual tengo uno de George Kittle Peor rojo normal y del año pasado David 49 Dice mi vote no más lo dejo de ver unos días y se vuelve todo un stream. <risa> pues mira, se está uniendo la banda The aquí World a Twitch. Mac. La neta es que se pone Dice, bien chido. Estaría chido que compraras el de Hallenherd, jajaja. Ja. <risa> ¡No te burles! No te burles. Mira, si, si, si llega a jugar y llega a hacer algo, lo compraré nomás para recordarme no volver a apostar por por jugadores este así ya, piñatas que llegan lastimados. Pero fíjate, estaba yo leyendo que D.K. Metcalf llegó... porámonos. ¡Y fue un el que provocó el fumble ¡Fue un fangal que provocó el fumble Este... D.K. Metcalf traía ya rotura de cuello y no sé qué. Y vean cómo está jugando con Seattle. Acá pues no sé qué le pasó al señor... Este... Jalen Hort. pero pues no, no quedó y ya no va a quedar. Ese muchacho ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Antonio Sol dice. Bien. Estuvo chida la anotación. Gracias Antonio. Sí, yo pensé que, que, que, que iban a agarrar a Garópolo, pero no. Se sí anotó. Y luego el fumble, ya tenemos a la... <risa> Roberto 230 y 288. Dice, oh, Dios, tengo se miedo de que devuelvan a lastimar los jugadores de nuevo, ojalá nunca vuelva a pasar Ojalá que no, ojalá que no, mira, de que va a haber lesiones, va a haber lesiones, este, Robert Siempre las hay, pero esperemos que no sean, que sean las menos Vámonos, vámonos, Charlie Warner Touchdown <risa> <risa> Ese festejo es nuevo <risa> ¡Chrissy Lady, touchdown Touchdown, Crissy Gabo Mac Dice Yo solo espero que Bosa regrese al 100 Y no pierda su nivel Fíjate que estaba leyendo este Gabo Que van a El plan es estarlo Rotando con Ebucam <coughs> Y es normal, supongo yo que los primeros juegos no David, va a estar 49. jugando a full, va a jugar Dice, a, a algunos tengo snaps, entendido que el no premio todo. para los miembros es un casco réplica tamaño completo, XDXD. XD. Ah, sí, pero Raus creo Rouse que eso Rame. es en, en, en otros canales, acá Dice, no. <risa> Como ves el perímetro de este año? Me gusta nada más que creo que ya está lesionado otra vez Yacuizky Tart y creo que Manuel Mosley. Este Por eso creo que también trajeron a, a Josh Norman. Entonces ahí ya es un tema medio delicadón, no sé, pero... Roberto sí, 230 y tengo 288. La Dice, si solo espero que no sean jugadores vitales como Jimmy G o George Kittle o Devo Samuel o Nick Bosa, etc. Exacto, exacto, Roberto. Eh, pero creo que el perímetro va a... si la frontal es lo que pienso que va a ser, va a ser un muy buen perímetro por consecuencia, ¿no? Creo que, creo que sí. El perímetro se puede ver bien. Si la frontal está como la del 2019. O mejor. Este Sí, creo que va a estar cañón. Están corriendo mucho los leones. Consejo que les doy. Primer down. 46 o 52. <coughs> y me la cambió. ¡Ah! Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo Dice Ando haciendo ejercicio mientras escucho la transmisión Venga Gerardo Vientos Hacer ejercicios es de lo mejor que puede haber Sobre todo también en estos tiempos de pandemia Raúl Una de Grandi las recomendaciones dice, es hacer mucho ejercicio Deberías hacer stream jugando con seguidores Sí, Raúl, ya les, ya les he dicho. Dice. ¿Cuántos sacks crees que se van a dar el domingo? Ay, híjole, pues yo creo que sí va a haber varios, ¿no? Porque, digo, tienen a Penny Seawall, pero tampoco es como que... Como que les va a solucionar la, la vida. Este, la línea ofensiva de los leones es malita. Y Jared Goff, pues, sabemos que es muy propenso a, a friquearse con las... Dice, con las con los ¿Tú practicas el fútbol americano Yo Roberto practiqué, 2, amigo. Y 2, 88. <ríe> Dice: Tú me debes, Pablo, un Madden 21. <ríe> Primero ¿verdad? Raúl. Sí, yo ya les dije que si quieren jugar contra mí en línea, me pueden retar. Estoy como C49 oficial. Este, ahí reten el y 4. Madden 22. Dice: La verdad, Peney Suel se vio muy mal en pretemporada. Es correcto amigo. se vieron muy mal Se vio muy mal Penny Sewall, Entonces no, le, no no sé qué le vaya a pasar al señor Goof O Este Practiqué americano en mis épocas de, de joven, de chavo Jugué mucho americano, como desde los 7 Hasta los 20 años Jugué americano en diferentes equipos Robert eh, Que diga Hernán Roberto te debo un Madden 21, ¿de qué? ¿De jugar en Madden 21? Pues tú dime cuándo lo armamos o qué onda ¿O ¿Cuál es el plan, Gerardo? 29.80 y 107 bajo. dice. Vamos. Yo estoy haciendo ejercicio porque Vamos también a... juego americano. Ah, no me digas, Gerardo. Vientos, pues bueno, supongo yo que estás mucho más chavo que yo. Cuéntame dónde juegas, en qué equipo estás, de qué juegas, estás en temporada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Hay temporada ahorita? Roberto 230 y 288. Dice, "Sí, un día que vuelvas a hacer stream te paso Nickname y jugamos." Órale, pero hay que ponernos de acuerdo para que, para que ponga el 21 y no el 22, porque el 21 lo tengo físico y este 22 es digital, entonces este, pero sí, nos echamos un partidito a ver a ver cómo nos va. Uh, uh, uh. Roberto 230 y 288 Dice Si hay que ponernos de acuerdo, gracias ah, sí sí sí Hay que echarnos un jueguito Ahí dime cuál es tu nickname O agrégame, mándame solicitud C mayúscula -bajo 49 07 Dice tengo 13, empieza mi temporada en Sinaloa en octubre y lo eso, estoy haciendo ejercicio, juego de tackle defensivo. Ah, bien Gabo todos. Dice, oye Pablo, ¿qué pasó con Jeff Wilson? JR me parecía un buen corredor, pero se lesionó. David 49, ah. dice, ¿y en qué posición jugabas? Roberto bueno, 230 que... y 288, dice. Solo que me tendrás que dejas a los 49 ese y tú el peor equipo que haya como Cincinnati porque no soy tan bueno como tú, jajaja. Jugamos como quieras, Robert. Este primero, 13 años en Sinaloa de tacle izquierdo. Sí, ¿no? Eh, tacle defensi atacle defensivo. Vientos, amigo. Vientos, no dejes el deporte, no dejes el, y menos el americano. La verdad es que... Eh, qué deportazo, yo recuerdo mis épocas de jugador. Por ahí me preguntan. Yo, yo jugué de muchas. De chavito. Cuando empecé a jugar americano, jugaba de esquinero. Hernán 49 Iares dice: Para ti, ¿quién va a ser el mejor jugador de los cuadragésimo noveno? ese esta temporada. Luego jugué de. Luego jugué de corredor, de coreback. Este, ya más grande. Ya digamos que cuando ya. Ya maduré más. Ya, mi posición fue receptor abierto. Intermedia... este, Juveniles. Juvenil A, intermedia. Ahí, de eso jugué. ¡Ah, ¡Oh, qué pase otra vez con Divo Samuel! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Eh, Sí, te voy a dejar jugar con los Niners y yo con Cincinnati, pero me voy a tener que dejar perder porque yo no puedo ver perder a los Niners ni en Madden. Eh, ¿Para ti quién va a ser el mejor jugador de los 49ers esta temporada? Híjole, amigo. Está, está buena esa pregunta ¿eh? porque creo que hay varios candidatos. Eh, uno es George Hill, por supuesto, ¿no? Esperemos que ya no haya lesiones. Fred Warner me parece que va a volver a dar un, una, un temporadón de All Pro y de, All y de, y de Pro Bowl. Este, Pero también hay posiciones ahí que casi no se ven. Yo creo que Trent Williams, Alex Mack van a dar temporadones. Y yo espero que Nick Bosa regrese al 100. Estoy esperando que Japón Kinlow sea el monstruo que todos dicen que va a ser. Yo creo que son jugadores que creo que van a dar un temporado Y yo creo que la sorpresa de esta Gerardo temporada guión va, bajo, va a ser y bajo. <tose> Dice: ¿Tú en qué estado vives? Yo soy de la capirucha, amigo. Yo, yo, soy chilango. Bueno, ya no somos chilango, ya somos qué, citadinos, creo. Fanga otra vez tacleando. Somos, soy citadino, soy de acá de, de, de, de la ciudad. No, no, se me oye el acento acá de de la ciudad de México. Gerardo guión bajo 2980 y 107 bajo dice. Por cierto, puedes poner las estadísticas de Garopolo porque veo está jugando bien. Nada sí, ahorita las pongo, ahorita las vemos. Ahorita vemos cómo van las estadísticas de Garopolo al medio tiempo, ¿te parece? Vemos cómo está jugando porque sí, estoy jugando Gen muy, y muy bien con y Garopolo. Áreas. Dice, yo soy de Oaxaca. Roberto ¡Tabiertos! 2'30 y 288. Dice, yo soy de Puebla. Gerardo-2980 Y 107- -bajo. Dice Yo no sé diferenciar el acento Me cuesta diferenciarlo David-49 sí? <risa> Dice Estaría muy chido que Ufanda sería el rookie del año Sí De entrada salud Oaxaca Hermoso estado La verdad es que yo un par de veces he estado en Oaxaca Y me, me, me estoy enamorado de Oaxaca Me gusta mucho y Puebla también, eh, lo visitaba en algún tiempo muy seguido y también está muy, muy tranquilo, pero me gusta también Puebla, saludos hasta allá. este ¿Qué más? ¿No sabes diferenciar el acento? Pues, bueno, yo no lo tengo tan marcado, <risa> pero son diferentes cantaditos. Los de los de escuates de provincia y, y los de acá los chilangos, cada quien tiene el suyo. Ufanga, Gerardo, y, bajo, si le dan chance puede 80, ser. ¿eh? 107, bajo. Dice. Nomás diferenció el acento cuando está muy marcado. Sí. Roberto 230 y 288. Dice. Eres internacional, Pablo. <ríe> Inter de, del país sí, del país sí. Aquí sí he viajado mucho, ¿no? Ando viendo. Igual y próximamente iré a otros países, otro país por ahí ando, ando en, en esas, pero ya veremos. Pero sí he visitado muchos estados de la República, afortunadamente. Tengo el gusto de conocer muchos muchos, muchos estados del, del, del país y, y me encanta México. Es muy bonito, muy bonito, es muy variado, es todo un abanico de colores, de cultura, de gente. Y la verdad es que siempre hay gente bien amable. Dice... Oye Pablo, ¿has participado en algún torneo de Madden? No amigo, fíjate que no, lo que pasa es que, híjole, yo ya les había platicado, tengo este, tiempo que ya no juego tanto Madden, hubo un tiempo que sí me clavé mucho, no me desvelaba y fue, pero ya me he oxidado un poco, pero sí me gustaría entrarle por ahí, he visto que la UNEFA ha organizado algunos y cosas así. Y sí me gustaría medirme ahí con... con, con al menos de aquí a entrarle al Madden, allá al Gabacho, sí está más rudo, ¿no? Porque el otro día jugué en línea y me metieron una paliza, pero bien chida, entonces... Todavía no estoy como para esos, este... Como para esas... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! corre corre una yarda una yarda No estoy para esas alturas todavía, aunque me digan go todavía, este... Me falta un rato, todavía practicarle. Pero sí me gustaría entrarle a algún torneito igual lo, lo voy a pensar. Yares, dice... A mí no me gustó que Tarte se cambiara al número 3. Gerardo-2980 es que y 107-Dice, ya te he puesto muchos retos, ponme uno de ejercicio, como de hacer tantas lagartijas, tantos abdominales o algo así. Vámonos. Bueno, a mí no me gustó que... Sí, nada, no, esos números... Pues bueno, se ven chidos el 1, 2, 3, 4, pero pues también si no va a jugar, qué chiste, ¿no? Este, te voy a poner un reto Gerardo eh, De ejercicios pues haz unos piramidales haz, Empieza 20 lagartijas, 20 sentadillas 20 abdominales, luego 9 Así, luego 8, luego 7 Luego 6, hasta llegar a una Seguiditas, todo, todas piramidales Si las acabas vas a ser el GOAT del ejercicio David 49 Dice Una pregunta mi estimado Usted sabe de algún club de americano en la CDMX por la zona sur Gerardo-2980 y 107- -bajo. Ch, se lastimó, Dice Mateoche. Bájalo Va, jalo, venga, échatelos, pero pues, grábate o algo para ver. Te imaginas tener a Herbert. Justin Herbert hubiera estado de lujo, hermano. Este ¿Algún equipo por la Ciudad de México de la zona sur? No sé la zona sur cuál es. <risa> Recuerden, soy muy malo para ubicarme. Según yo es. por los rumbos de cuapa y eso. Me parece que están los cheroques por allá. Entonces, creo que ese es un equipo que, que podría ser buena, buena opción. ¡Eso! Con mustard. <risa> Tiempo porque se nos está acabando. Quedan 21 segundos. Todavía podemos anotar y vamos a recibir. Gerardo-2980 y 107-Bajo. Así es. Piramidales de seguida sin descanso o como. Sí, así es, amigo. Haces 10, 10, 10. 9, 9, 9. 8, 8, 8, así todas, todas, todas hasta llegar a acabar una. Y ya, si las acabas, mis respetos. To really here to Touchdown. Touchdown. Richie James que está lastimado, pero aquí está jugando. Ya le estamos dando una paliza a los leones. Así tiene que ser el domingo. No sé si sabían que San Francisco solamente ha iniciado la temporada contra los Leones dos veces en su historia, 81 y 84, y las dos veces que ha hecho eso han sido campeones, así que eso podría ser un buen... gerardo 2980 guión bajo dice. Ok, lo intentaré, me voy a grabar regreso en un rato y te digo si lo logre. Ya estás, Gerardo, David 49. Me late. Dice. Porque la neta, el único que conozco son los pumitas de coapa. David 49. Sí, sí. Dice. Pero me quedan como tres horas XD, XD. <risa> no, hermano, pues están los, están, te digo, creo que están cheroques. Y no sé, no creo que te va, que te agrade, pero según yo, por allá también, por calzada del hueso, están los Seahawks, ¿no? Hay un equipo, están los Seahawks aquí en México, pues a menos que te guste esa onda de que no te importe el equipo, por ahí andan creo también. Según yo, si no, por ahí, infórmenle de los que andan por aquí, si alguien conoce algún equipo por allá, que le puedan recomendar al buen David. Venga. 11 segundos y no sé qué van a intentar los leones. Creo que ya nada más quedan 6 segundos. Venían muy leones y ya chafearon. Carlos Esquivel 343. Dice... No puedo creer que ya este domingo veremos a Bosa, no puedo esperar. Ya, amigo, ya este domingo Nick Bosa, Javon Kinlow, Arik Armstead y DJ Jones. Parece que van a ser los frontales titulares. Yo creo que Evoca poco a poco va a empezar a ganar lugar, igual que D-Force si está al 100. Este. Ya, ya los quiero ver, ya, ya fue mucha espera. Ya, David 49. Mucha. Dice: ¿Qué pasó, amigo? Mejor ya mándame a la china arroba dólar de arroba xdxd. Xd. <risa> ¿Por qué, amigo? ¿Qué dije? ¿Qué dije que, que, que, que no estuvo bien? Sí, te estoy diciendo los equipos que conozco, pero la verdad no conozco muchos. Este, pero eso no entendí de... Pero me quedan como tres horas, no entendí, de distancia para llegar allá o qué estamos viendo los reportes, ahora vamos a ver las estadísticas de Garópolo o Garápolo, este, porque me las pidieron y creo que va, no ha tenido ni un pase incompleto según yo. Titanes y Arizona se están dando. Y Arizona le está ganando a los Titans. Ah, por cierto, mañana estreno nueva sección en Canal 49. La de Pablo Damos. Voy a dar mis pronósticos de toda la NFL. de cómo ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Por si quieren jugarle al Protocho, a esas quinielas. Este... A ver si, si les ayudo. David 49. Dice... Pues si se hace realidad lo de ser campeones serás el Gaut y el Profeta. Ojalá que sí, amigo, ojalá que sí, yo de verdad espero, espero así. Vamos a ver las estadísticas. David 49 dice, perdón, si como a tres horas de distancia. Ah, a tres horas de distancia. ¿Y por qué quieres un equipo en el sur? Pues donde vives? Igual donde vives hay otro, este... Hay un equipo más cercano y mejor... Mira, las estadísticas de Polo lleva 10 de 10, 213 yardas y 4 anotaciones, ¿eh? Cabo Hay nomás. Dice, yo juego ProTouch, me sería de mucha ayuda. Ah, pues ahí está. Entonces mañana la sección de Pablo Damos pronosticando todos los juegos de la semana 1 y así todas las semanas. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Ahí están las estadísticas, ¿eh? No sé, no me acuerdo quién me las pidió, pero ahí está. Polo juegazo perfecto vámonos a la segunda mitad porque recibimos a la 27 desde ahí vamos a empezar las águilas y los halcones negros empatados, Cleveland y Kansas City juegan más tarde y Samuel lleva a Tres recepciones y dos touchdowns, ¿eh? ahí nomás. Este es uno de los que yo también espero que se destape este año. Igual que Ayo, que ya dejen de tirar balones y que dejen de lastimarse. Ah, se tardó ahí Trent Williams en agarrar el bloqueo. Vamos a cambiarles la estrategia a los leones. Les estuve lanzando mucho la primera mitad. Carlos Esquivel 343. Dice, ¿a quién, ah, sí. ¿a quién de la agencia libre que vino estás más emocionado por ver? ¡Adiós! ¡Touchdown! Así. ¿A quién de la agencia libre que vino estás más emocionado por ver? Híjole, pues este... Me, me emociona ver a Samsung EvoCamp. Creo que le puede aportar mucho al equipo, pero también me intriga. No me intriga, sé que va a, va a ser un monstruote, pero... Alex Mack es el que más me emociona. Por obvias razones, ¿no? Por como uno ve los juegos. Pues no le voy a poner mucha atención. En un principio ya en la repetición lo veré más. Pero Alex Mack y Samsung, Ebu son los que más me llaman la atención, amigo. ¿De dónde me están viendo? Ya me dijeron que de Puebla y de Oaxaca, de dónde más andan por ahí. Cuéntenme. De dónde hasta dónde estamos alcanzando a platicar. Carlos Esquivel 343. Dice. de Mex. El estado de México, vientos. ¿De qué parte del estado, amigo? <ríe> porque el estado es enorme. ¿Cómo, ¿Cómo te tocaron las inundaciones? ¿Te tocó el, el, los aguacerazos estos? O cómo estuvo, Gabón, hermanos, porque sí estuvo gacho. Dice. De Michoacán. De Michoacán, Gabo Vientos Puebla, Oaxaca, Michoacán, Estado de México Vientos Ay, Carlos Esquivel 343 Dice Cocoyoacac, no sé si conozcas Cocoyoacac ah, Me suena, no sé si alguna vez Ay, cuéntame, más o menos ¿A, rumbo? ¿A dónde es, amigo? Creo que sí Me suena Dice, Ecateponc Punk". Ecateponc, estuvo gacho allá, allá las inundaciones 07, Dice, intenté el reto pero morí, iba en 7, hice 2 y morí, te veo desde Sinaloa <risa> Te digo, es que Gerard ese reto está Está cañón, así nos podían entrenar y no te cuento las guacareadas que había Está muy cañón ay Casi interceptado Marcel Harris el Raúl sí estuvo gacho las inundaciones no estuvo estuvo rudo yo sí vi que sí se puso gacho allá Raúl Rambu dice gachísimo. Jala, jala. Sí, gachísimo. Espero que no se te haya inundado tu, tu casa, porque estuve viendo ahí unos videos. David no, 49. Estuvo gacho. Dice: Conoce Milpa Alta, joven. Sí, mil Alta, sí. Milpa Alta, sí, amigo. Sí, Dice, ahí sí, ahí sí conozco. A mí no me tocó pero en otros lugares sí. Sí, sí, estuvo gacho, sí vi los videos. No, manches. Ya había sido Tlanepantla y luego. Jala, jala, jala, jala. Oh, jala, jala, jala. <risa> Gerardo, guión bajo, por allá. 29.80 Orale. y 1.07, guión bajo, dice, si estuvo muy difícil el reto, llevo tiempo sin hacer ejercicio, pero voy a hacer ese roto todos los días hasta a lograrlo, si lo logro, te mando el video. órale Gerard, eso me late, si lo logras, es pues más que por mandarme el video, porque te va a ayudar un montón físicamente, vas a agarrar una condición que, para qué te cuento. Michael Brokers ya está con los leones no me acordaba de eso ese pequeño detallito. <risa> Esto está haciendo una, una paliza, pero paliza, ¿eh? Ustedes cuéntenme cómo 343. creen que va a quedar el juego el domingo. Dice: El Madden están poniendo a Aaron Banks como titular, ¿verdad? Eh, no, está Bronskill aquí, creo. No, ah, está Tom Compton, Gabo es Tom Mac. Compton al que ponen de titular. Dice, Pablo, este año no vendrá la NFL a México, pero vi una noticia oficial que en los próximos ocho años cada equipo debe jugar un partido fuera de Estados Unidos. Ojalá a los cuadragésimo noveno ese no les toque en Londres o Berlín. Pues fíjate que hace como una semana o quince días este Raúl Alegre. No, yo con Raúl Alegre, John Sutcliffe que es de los más eh, eh, de los insiders más chidos que hay. Ah, ah. Ah, dijo que se estaba planeando Que ya casi un hecho Que el próximo año podría ser San Francisco contra Arizona Aquí en el Estadio Azteca amigo, Como el de 2005 Podrían regresar los Niners Contra los Cardenales El próximo año Dijo que ya era casi un hecho Entonces pues Ojalá Yo me vuelvo loco Si regresa ni más Con el equipazo que hay ahorita ¡Ah! Corre, corre, corre Carlos Esquivel 343 Dice porque qué no está jajaja? Ja, ja, no sé cómo se escriba No viste que salió lastimado Apareció que se había lastimado gerardo guión bajo Dice En Culiacán, Sinaloa La tierra del Chapo llovió bien másico Y se estancó bien másico el agua en mi casa Pero pude quitar lo que hacía que se tapara oh, qué chido amigo En la tierra del Chapo Sí, pues me imagino es que en todo el país está, se está cayendo el cielo, mano. Ah, qué bueno que lograste hacer que, que, que no se te inundara la casa, bro, porque está muy cañón. Yo neta veo esas cosas y me da no sé qué. Ahí está, Kiro, bien. Vamos por el 42 a 7. Vamos por él. Gabón Matt dice: Sería un sueño darle la revancha a esos pájaros rojos de segunda. Nos ganaron en 2005, pero porque estábamos en crisis. Así es, todavía hasta recuerdo que era, era el año de novato de Alex Smith. No, este vino Larry Fitzgerald también en sus primeros años. No sé si era también su primer año. Uy, uh, otro lastimado. Se me están lastimando todos. Divo Samuel, este... Drew Greenlow, Mike McClinchy. No puede ser. Ahí está. ¡Touchdown! Carlos Esquivel, 340 y Dice... Ja, ja, ja, no eches la sal de las lesiones Ay, yo no, es el MADE. Dice Hola amigo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Galia, sí, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, mira, ya estamos aplastando a los leones 41, 42 a 7 Ahí está Ay, no Este, no, pues yo no he hecho la, la, la sal de las lesiones. Es lo que está pasando aquí. Espero que no vaya a ser así. No sé si el Madden ya está programado para ponernos lesionados a todos. Este, no me gustaría eso. Miren, aprovechando la paliza que estoy metiendo. Y que este juego ya está de, más que decidido. Voy a meter a Trey Lance Que creo que es algo que puede pasar en el partido. Galiazzi 2021. Dice. Porque la canción no en rock. Si sí es tu fuerte. Carlos Esquivel, la canción 43 <ríe> Dice Puedes jugar contra Mac Jones Contra Lance para demostrar Que fue la elección correcta Gerardo-2980 Y 107- bajo. Dice Pablo ya me obsesioné con ese reto Pero creo que hubiera podido llegar más lejos Pero antes de que me pusieras ese reto Ahí es y como 30 de cada una Tal vez hubiera llegado más lejos A lo mejor si no, Mac, no te agarro cansado dice, pues si vienen mis Nainers ahí nos vemos en el estadio, ojalá podamos hacer un especial en el Estadio Azteca como entrevistas a afición Nainer, etc. David 49. Dice. Pobre de Gaflo que le espera el domingo xdxd. XD. Es correcto, vámonos por partes, vamos a la pausa. -bajo a a todos. -bajo. Dice, ¿Cómo estuvieron las estadísticas de Jimmy? Dice... ¿Por qué la canción no en rock? Si sí, esto fuerte. Porque hacerla en rock es más complicado. En rap pues, nada más fue sobre la pista. Ya le escribí todo el tema, pero pues creo que estuvo chido, ¿no? A la banda le gustó. Contra Mac Jones, órale. Me late, me aviento ahorita acabando este. Jugamos contra los Patriotas, contra Trey Lance. Ya te obsesionaste con el reto. Pues, si no te agarro cansado, igual si lo sacas, lo intentando. Yo creo que sí puede salir, amigo. Estás chavo y tienes toda la energía. Eh, si vienes, pues allá nos vemos, claro. Eh, pobre Goff, <risa> ojalá lo, lo, ojalá lo que está pasando aquí pase el domingo menos las lesiones 2021. las estadísticas ¿no las viste? Dice, va perfecto Garúpolo, se, se fue perfecto, se quedó bien amigo la canción muchas gracias Galeazzi, Sí, la, la hice con mucho con mucho cariño para todos este, ya estamos a meter a Lance pero sí la neta intenté proyectar mi, mi amor por este equipo y lo que siento, la emoción que siento por esa temporada, Galeazzi 2021 ya la va a subir a Spotify, Dice. Está pegajosa. Está chida. Estamos listos. Entonces, ah, puros pases pantalla. Muere. Llevando esta clase de Beret. Gerardo bajo 29.80 y Trailers. 1.07 guión bajo dice la canción estuvo buena y te gusta el rock si es así cuál es tu banda favorita mi banda favorita es en inglés es Twisted Sister ah, 20, Twisted Sister, buena dice, banda. muchos cambios de última hora Gabón Mac sí. dice qué mala suerte de Gaffen Rams le dábamos su baile y ahora que está en Leones le toca bailar con la más fea <risa> sí, está salado ese chavo. Bueno, dice, sí, me gusta mucho el rock, amigo. Pues tengo muchas bandas. Es que me gusta la vieja escuela, me gusta el ochentero, noventero, sobre todo. La verdad me gusta el rock en español. Me gusta mucho. Mi banda favorita, aunque no me lo crean, porque sí soy rudo y me gusta el metal y estas cosas, pero mi banda favorita es YouTube. No está medio fresón, pero me gusta mucho YouTube. Soy muy fan de YouTube. Pero fuera de ese, que digamos es como mi, mi, mi lado B. Pa, dice. Hola Pablo. Hola GPD, hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Este. Pero me gusta mucho Zeppelin. Me gusta mucho eh, los Beatles. Me gustan los Doors. Me gusta mucho. Eh, ya de la época de Grunge. Dice. <ríe> bien fresa U2. <ríe> ya sé, amigo, pero me gusta mucho. ¿Qué puedo decir? Me gusta mucho YouTube Pero ya de los noventas me gusta Me gusta muchísimo eh, Pearl Jam, me gusta mucho Nirvana mucho. Gerardo-2980 Y 107- guión bajo. Dice Esa banda era buena pero el vocalista La ha hecho a perder, se habían juntado Pero ya tiene rato que no he escuchado Que toquen juntos No amigo, pues es que Bono ya tiene como 64 años, tampoco ya está tan fácil Ya mis, mis ídolos están Envejeciendo y en español me gustan mucho los héroes del silencio Soy muy fan de los héroes del silencio Me gusta mucho Caifanes Me gustaba me gusta mucho la, la Barranca Ah qué. Este Tres de ellos me gusta mucho eh, En su momento me gustaba un poco Esto es como se llama Koda David 49 Radio Chaos. Dice. Para Salados el Head Coach de los Jets que ya se les lesionaron más. <ríe> a lo mejor es lo que estoy pensando, que a lo mejor el que tenía la maldición en San Francisco era Robert Gerardo -Bajo Salán bajo ya se la llevó a los jets Dice a lo de Twisted Sister, de hecho un miembro ya murió, ya que dejen morir en paz la banda. Si sí, Twisted Sister, ya apenas el vocalista estaba declarando que, que ya no se piensa juntar, pero si hay alguna. alguna ocasión especial por alguna causa benéfica, pues podrían hacerlo, ¿no? ¿Dónde? Ya ni va a jugar Lance, creo, miren, están acabando el tiempo. Pero si esas son mis bandas, amigos, o sea, me gusta mucho el rock, pero ya si te vamos, si nos vamos más pesados, me gustaba también mucho Pantera, me, me gusta mucho Slipknot, me gustaba Linkin Park, no están rudos, más new metal. Eh, ¿Quién más? hay un proyecto ahí, no sé si la conocen a Sopora Eternus, es más oscurón también me gusta mucho y así, soy mucho de, de, de esas ondas <coughs> les digo que sí, Robert Salaya se llevó la, la maldición de los lesionados a Nueva York, creo que él era el que tenía la maldición de los lastimados Gerardo-2980 y 107- -bajo. Dice: ¿Te gusta Guns N' Roses? A mí me gusta, a mi hermana le gusta mucho. Y la banda favorita de mi papá es Slayer. Sí, también ambas. Guns N' Roses, pues claro, es clásica metálica. También me gusta muchísimo. Este... Es que hay muchas. Los Resto Chili Peppers me gustan mucho. Los Stone Temple Pilots me, me gustan mucho. Y, y Slayer, sí, también. ¿Cómo no? Slayer era. Algún tiempo jugaba mucho yo el de Guitar Hero Y era de mis rolas favoritas ahí Tocarlas en la Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo Dice Por cierto, es cierto que antes La gente repudiaba el rock Pues antes y, y, y ahora y siempre, amigo El rock siempre ha sido como Como un género que la Que la sociedad siempre ha tachado Por diferentes motivos, ¿no? Antes por por rebeldes, ahora porque le significa con, eh, despertar conciencias, no apoyan ya Raul otro Ramillo. tipo de músicas. Dice. Bro, ¿crees que los Niners terminen como One Seed en la Nacional? Pues Gerardo-2980 yo... y 107 guión bajo. <ríe> Iron Man, sí. Dice. La tachaban del diablo, pero antes la tachaban más. Galeazzi-2021. <ríe> sí. Dice. Def Leppard, Iron Maiden, Judas. DC Scorpions, etcétera. Exacto. Bueno, primero Raúl termina en el, en, en el primer sit, Creo que tienen todo para hacerlo. Creo que tienen el equipo para poderlo hacer. Este, yo espero que sí lo, que sí lo logren. Pero está Tampa Bay, ¿no? Y a Tampa Bay pues, son los campeones. No los podemos descartar. Ámonos que pase. ¡Vámonos! ¡Vámonos, híjole! ¡Pero hay un castigo! ¡Oh! ¡El primer pase de lance y es touchdown! No. Castigo contra los Niners porque ni siquiera me van a dejar festejar. ¡Ah! ¡Qué jugada! Holding de Trent Williams. ¡Ah, no! ¡Hombre inelegible. Cabo Chi, dice... Los Nainers tenemos un calendario que es fácil que nos llevemos la división. Sí, de hecho, sí, sí, sí, de hecho sí, nada más que pues no hay que descartar nunca a nuestros rivales de división, todos son gallitos. Aguas. Nos eh, tachaban del diablo, sí. A la fecha todavía, de repente hay mucho, mucha chaviza. Que les gusta estas ondas del reggaetón y, y. no, y que el rock es de viejitos y es del diablo y no sé qué, pero bueno. Ya el rock está acostumbrado a eso. Y <risa> Deflet para Iron Macy. Judas Priest, ACDC, ¿cómo no amigo? Pues todas esas son. Es que te digo, o sea, es una gran lista de, de bandas. Y 20, que 21. No acabamos. Dice. Todos los partidos son importantes. Sí, definitivamente, amigo. Pero los divisionales son los más importantes porque de ahí parte todo. Ganas Bajo, la división. Dice. Esto no tiene nada que ver con el americano, pero me da curiosidad saber qué opinas de la Asociación de los Derechos Humanos. A mí no me gusta porque defienden al criminal y a la víctima no. Todos los partidos son importantes, sí. Gerardo, ¿qué pienso de los derechos humanos? Tema delicado, hermano, pero... Pues creo que sí tendrían que ajustar algunas políticas, ¿no? Porque sí, desafortunadamente en algunos casos suceden este, este tipo de situaciones que parece pareciera que el, que el delincuente está más protegido que la víctima pero sí son temas muy muy delicados polémicos hay que, hay que revisar todo eso no es que es la comisión internacional de ahí parte todo y 2021 dice es la clave la división y más la nuestra exacto ganas la división y ya estás, ahí ya estás, para al menos, ya con el nuevo formato, no descansas la primera semana tal vez, pero recibes, eso ya es una ventaja. Obviamente el primer seed ahorita pues ya es el premio de oro, ¿no? Porque estás la primera semana, recibes playoffs en casa, shalala, shalala, pero ganar la división es el primer objetivo, ya después pues, vamos viendo... Va a pedir tiempo Porque quedan 14 segundos Primer jugada de Lancia Había sido Touchdown Galeazzi 20-21 Dice La estrategia de los dos QB es viable Pues mmm, Yo creo que sí, pero Yo veo difícil que lo Vámonos Touchdown Brandon Ayuk Touchdown Detroit Lanza Brandon Ayuk, ahí está 48-14 49, el número El eh, número eh, Chido 49 Pues la estrategia No está tan alocada, yo creo que No es una debilidad descabellada Carlos ¿Se puede Esquivel utilizar? 343 Dice Ayuka, Ayuka, Ayuki, son fide. Gerardo-2980 yes. y 107-Dice. No sé si sabías del de caso, Priscila, que la secuestraron un grupo de secuestradores aquí en México y al único que pudo agarrar las autoridades lo defiende la Sociedad de los Derechos Humanos y las evidencias ponen que es de los culpables. Primero, la canción, ¿no? Ayuk, Ayuk. ¡Ayuki Son Fire! Sí, Touchdown Este... Sí, sí escuché el caso, amigos Sí escuché el, el tema Te digo, pues es como... Como es, hay muchos Hay muchos que no acabamos, ¿no? Digo, creo que todos hemos conocido alguno Y si bien a veces actúan bien A veces... Pues también tiene que ver mucho los procesos Que luego no están bien hechos ¿no? no se abren bien las carpetas no, Se violan algunos derechos Y estas cosas, pues, le facilitan más... Eh, el que pues, los derechos humanos No, no actúen bien Interceptado Keon Williams Y se fue con un pick El señor Jared Goff Y así termina el juego señores 49-14 Paliza en la semana 1 Dice Veo mejor la defensiva que la ofensiva <ríe> Sí, la verdad es que sí se ve mejor la, la David la 49. Dice Ya recoge los Jesús XDXD XD, pobres Niños. <risa> ya los... Señores, aquí despido la transmisión. O eh, despido el video para YouTube de la simulación, ¿no? Ya saben que esto lo voy a subir hoy día sábado. se está subiendo... Digo sábado porque es sábado. Ustedes hagan de caso. Está subiendo a YouTube la simulación. Gerardo ganamos. Bajo y así 9, nos va a ir mañana. Dice, los de los derechos humanos casi nunca actúan bien, pero volviendo a la NFL, ¿quién crees que sea el MVP de la NFL cumpliste el reto de apalear por más de 20 puntos? Nuevamente, reto, reto, reto cumplido el MVP, pues quién sabe, amigo, está, está cañón porque Rogers no juega, o oh, hasta el momento Raul no se ve. Dice, Bon Niners. Boniners, despido a la banda de YouTube, ya saben que mañana apoyar a los Niners, el lunes el podcast para hablar del juego. Y ya saben, pueden ser miembros del canal y síganme en redes sociales, bla, bla, bla, bla, bla. cuídense mucho. Dice Fred Warner. Fred Warner, go Niners, seguimos en Twitch.